Ya volvimos, eh, justo pasó algo que, que el señor Matfish no está en mi server, entonces a me cambié de él. Así que bueno, ahí aparece. no bueno, apareció, no apareció, no apareció porque a me aparece algo del tipo que está grabando Pero bueno, a ver, Okay, me voy a quedar acá quieto, hasta que vuelva el señor Matfish ah. No, no, no, Sí, estoy esperando. No. Más vale que la aneja ahora. Estoy esperando cinco años. Entonces, estoy eliminando acá. video justo que, que se había grabado sí. vale, esto bueno pasaron dos minutos y mateo uno aún, aún no se muere a ver, voy a afectearlo muy bien hola cuántas computadoras te faltan? ¿Tres? te faltan tres computadoras Mateo estás muerto directamente Ya a congelar estás muerto y que la pasó a esa eh loloquita HBO? A ver, ¿sabes que voy a hacer un momento spam? Espera Perdido. Dale Mateo A ver, lo voy a poner que ahora mismo estoy grabando A ver, ¿cuánto tiempo ha a en Mateo con esa computadora? Está ahí hackeando la computadora. Listo, ahí está, ustedes Ey, ¿conocen mi canal? Se llama RamiroTuber, ahora estoy grabando con Matbish. Ok, Mateo, ¿cuánto unen a estas partidas? ¿Cuánto te vas a morir? Me voy a ver a la bestia ya mientras tanto. Uh, Mateo, está campeando un, dos computadoras. Te llegó, te llegó, te llegó. Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Sí, te sí. tienes que morir. Wow. A ver. A ver, vamos a ver a la, a la, a la que está acá, Martina ¿Dónde está la computadora? Eh, no, ahí se fue un poco, está buscándote Está volviendo la computadora No, no metió en a sala la computadora Está en un tipo de... Sí, en la biblioteca Ahora está de vuelta en la compu Está en la biblioteca Ah bueno, pero son computadoras no, no Bueno, dale, dale, sigue, Mateo ¿Está en computadora? No Está en el ascensor roto Está cambiando la salida Ah, no, no, no, no, no, no está cambiando la salida Dale, Mateo ¿Qué estás haciendo? Muy bien, queda la computadora Dale Uh, está tomando al, al primer piso, al parecer Está cambiando otra computadora. Ahora se va a esa computadora que está cambiando. ¿Qué haces contigo, Mateo? Ok, ok. A ver. Está yendo a. No sé. Estaba en una biblioteca. A ver. la musiquita mientras está estaba así que se supone que está cerca no, que por... bueno, un, poquito, un poquito, no mucho Mateo después vamos a grabar que... otro video así que, que... Salta de... Si, no, no, salta de poco, pero bueno a ver, ok, vamos a fijarnos a ver si te está siguiendo ok, ya se fue está campeando una computadora que ya están verde okay, dale dale, dale. señor ¿puede seguir? si no va a retrasar más la partida y si no quieren esperar cinco minutos los, los señores esto mientras usted, hasta que usted termine no sé si lo están escuchando ustedes o no. No hay alguien congelado Espera Mateo ¿no puedes salvar a esa persona congelada? Pues ya se murió ¿Seguro que se murió? Sí Ok, ya no puedo darse Está en la biblioteca Muy bien, estamos A ver, vamos a bajar a ver a Mateo Mateo ahí todo tranqui En la computadora, ahí con las manos raras mira, mira como la hace Está hackeando a lo master Ok, no sé si eso fue un error o que Mateo, ese es ¿Tinin? No No, es un... coso Sí, como un error que lo tenés que arreglar, más o menos Mateo, eh, creo que está abajo, eh porque estaba en tu pantalla y empezás a escuchar tuk tuk tuk tuk O sea, el ruido ese que se escucha. Está en la biblioteca, en el piso abajo de la biblioteca. Y mateo ahí mientras la otra buscando al Mateo. El mateo ahí con las manos haciendo tuk tuk. Ahí medio raro. Adiós. Uh, casi le fallas. Casi le fallas, Mateo. Acordate que si le fallas. Se marca tu ubicación, eh. Ok, me da no, aburrido. La próxima esta no, porque ya estamos bueno, viendo a Mate. Eh, la próxima, ¿cómo se llama? Vamos a. Vamos a. ¿Cómo se llama? A saltearnos en esta parte. O sea, vamos a hacer un corte. Hola. Con su cara de Hugo, medio rara. Mateo, tener cuidado. Está campeando una puerta. Está campeando la puerta del último piso, el piso de más arriba, el, el, el que está cerca de la biblioteca. Mateo, está yendo, creo. Creo que está yendo. Mateo, Okay, Ok, escapaste, escapaste. Yo puedo cuatro computadoras, Sí Si yo hubiera estado, hubiera hackeado diez computadoras. No. Ok, muy bien. Ahí. Esa tipaza no sé por qué me mandó su... Eh, me mandó como se llama eeeh... Solicircula, lo la loquita xd No sé que dice, la loquita hbf, bueno A ver, esperamos, lápiz lazulis, ¿por qué dice lápiz lazulis? Si esto no es minecraft, aunque estuviste acá el lápiz lazulis Pero... pero bueno, ¿por qué decía lápiz lazulis? ¿Soy yo o la, esa tipaza está fk? Y la otra se fue, la que nos acá los que nos mató. Se fue. Eh, what? Mira, mira, mira eso. Está. Miren, miren ahí. O sea, está flotando el cuerpo. El cuerpo, no, el cuerpo de las tipaza esas, las dos que se unieron. ¿Qué? A ver, en shift. Ah sí me olvidé que se. ¿Cómo que se estafaron? ¿Qué te compraste, Mateo? Este, este martillo y este... cosito ¿Pero con plata de verdad o con Robux? ¿Con Robux o con sí. plata de juego? Con plata de juego, pues. Ah, ok Porque quién se va a gastar Robux? Ok, estoy sobreviviente, ¿Vos? Okay, Mate, Ok, Mateo, ¿Dónde nos encontramos? No sé, yo tengo una copia ¿En serio? Ok, ¿por dónde aparece el monstruo? Eh, no sé ¡No! no ¡Que se salió! ¡Otra vez! Era... ¡Otra vez! Pasa esto Una vez que estábamos intentando grabar El, el, el monstruo se salió, o sea ¿Por qué se fue la otra también? Porque eso hubiera, no se hubiera salido directo Y hubiera peleado ah. hasta la muerte Pero bueno A ver, estamos esperando acá ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé si quiero ser bestia y soy bestia sería muy mala bestia. Mateo, ¿qué nivel sos vos? A4. Ah, ¿Y dónde está la tienda del juego, Mateo? ¿Qué? ¿Eh? La tienda del juego. Eh, Tenés que ir a menú, hay una cajita. Ok, menú. Tienda. Tengo 76 monedas nada más, no me alcanza nada. Eh, donación. No, no voy a donar no, rogues. créditos. Yo, yo directamente me volví pobre. Además, lo mínimo que podés comprar, que puedes donar son 15. No te van a aceptar tus 5 Robux. ¿Qué chance de bestia lo voy a subir. Tengo 26% de chance de bestia. No sé si dejar la música, no sé si tiene copyright. Bueno, muy la, la dejo para, no, para que no esté todo, pero bueno. Si me meten copyright, bueno. Okay. Oh, ok, me tocó bestia Hola uh. Te odio. Soy bestia uh. A ver, ya ya para que los suscriptores vean que es ser bestia Ok, ser bestia es directamente tener que... Okay. Hola Mateo Hola <risa> <risa> Hola Mateo, no sé cómo matar Ahí está, ven Ven Vení, te capaz y te pego de vuelta. No, y se me cierra. Vení para acá, mate. Ser congelado. ¡Qué tal, levantamos, amigo! No importa que me vamos, amigo. ¡Ey! Eh, ¿Qué amigo? Okay, por lo menos atrapa a tu a tu amiga, a tu novio. Okay, vení. Uh. Okay. ¿por qué me cierran la puerta? ¿Por qué? O sea, o sea, todos los que atrapo se van. Directamente, soy nube acá. Ok, ok, ok, vení. Y me cierra puerta. Vení para acá. O sea, básicamente la, la chica esta que es igual a esta la está salvando. Ok, la, la voy a pegar para que no se parara. Ok, es por acá. No, se bugueó. Me cago en esta No, no importa si se lo voy a o sea, Ok me, me Por todo no. ¿Qué acá en el computador? No, así. Ok, yo estoy renu acá, o sea voy a perder, obvio No, y se me escapa, justo cuando abro la puerta se me escapa Me cago en todo de muy buena bestia. Ya se subió un malo en este juego. No. Ok, lo volví a atrapar. Ok, ven, ven, ven, ven, ven. No, no, no, no. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Ok. Ok. Vas, capture. Muere, muere. Muérete, muérete. No, no, no, no, no, no. Ya sé, ya sé, se japón Vení. Eh. Mateo, no, no, que cambiar, ok. Ok. ¿Por qué no vale campear, Mateo? Me pregunto yo. Ok, trampa. ¿Cómo hace trampa? Mateo. <risa> Vení para acá, Mateo. Mate, vení Para que andate no sale cambiar Dale Ramiro, no seas tramposo Me fui y Me correo, Y Cierra la puerta Me la puerta en la cara, amigo Literalmente me la cerraste en la cara Mate Ey, como que esto va a ser muy aburrido si soy yo la bestia, a mí me gusta más escapar Ok, acá no hay nada, no hay nada No he podido matar ni a uno, ni a uno O sea, o sea... Eh, eh. Son malos jugando Me han decido, Ramiro, eres muy malo jugando, eres horrible este juego Ok La próxima vez jugamos al tower defense, que ahí sí soy bueno Sí, soy yeah. buenardo ahí Ok Hola amiguitos A oh. ver. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Ah. O sea, o sea, en ningún lado están ustedes Ya, ya, ya, ya hackearon dos computadoras Diez, yes. no, una No, si son cinco computadoras o no, eran cuatro sí, Cuatro Ah amigo, eh, vamos a meternos acá solo porque quiero Y nada, nada Mateo, ¿me puedes decir dónde hay gente? O usted no lo voy a matar No, porque tenemos que ser de gente Hola Toma, vení Vení para acá Ok, ya sé que el Mateo está ahí, ya sé que el Mateo está ahí Ok, ok yo a esta, al lugar este y listo <risa> Hay parte de cuerpo por cualquier lado <risa> Se escapa ¡Se escapó! Está, vení para acá Bulqueate si querés, pero yo... A ver, o sea, están re lejos las cosas estas No, o sea, soy muy malo jugando esto. Y se me escapa otra vez. Se me escapó. Mateo, la próxima vez te tiene que tocar a vos, a mí no. Soy demasiado, demasiado malo. Muere, muere. También nos hay que sacar, ¿no? No. Hay otras técnicas que cambiarme. No hay nadie, se me escapó. No, en serio, soy un malo jugando a esto. Mateo, Mateo, no quiero jugar más yo. A este, dale. A este juego sí si me toca. No, pero de campear entonces. Creo que los voy a dejar ganar a ustedes. No, dale, no soy malo Soy malardo. Bueno, pero dejar de cambiar y buscar otras personas. ¿no? Pero se si me va a escapar, es la única persona que he capturado. Bueno, cierto, ahí va una. Yo estoy lejos, pero siguiendo. Ah, bueno, ya se escapó. Mateo, soy muy malo acá. No me importa, dale. No voy a jugar más este juego. No. Soy malardo. Dale soy muy malo en este juego. Demasiado malo. Demasiado malo. Espera, ¿qué pasa si me re... No, no me puedo reiniciar. Ok. Eso sería darles victoria gratis. Que eso es lo que quiero hacer. ¿Puedes hackear las computadoras, por favor, Mateo? Primero, primero no encontramos computadoras Yo he visto 500.000 computadoras a lo, ra a lo largo que he estado buscando esto Buscando a gente <coughs> okay. ¿Por qué? Ok, la próxima vez jugamos a otro juego Este, no bueno. Ni loco, estoy de vuelta Estoy escuchando que están hackeando una computadora uh -huh. Ok, acabo de ver un lugar donde la computadora está hackeada y está ahí, como se llama, con el signo de error Así que voy Ahí se va, ¿qué es? Y se va él. El... No, <risa> no, maldito. maldito. Te dejé en parte. ¿Para que me voy a mentiroso, mentiroso. Porque vos, Mateo, sos muy buenos. y yo necesito moneda. Y lo abren, y abren todo. Ok, si todos escapan, menos vos. Tú van a escapar menos vos. Todo vale. menos vos escapan Por lo menos voy a haber capturado a uno si me dan un poquito de monedas No importa Dale, no es trampa, no ¿Qué? Eso no es trampa hubiera hecho lo mismo no, no, no, no, no. Vos sos rey mal así. una estrategia sabes que te voy a pegar de vuelta por si acaso dale vamos te tengo que maldito y me cierra qué maldito mate voy a por ti qué mala gente no te gustaste mala gente no me deja ganar ni una vez Vení. mate que esta partida termine mateo dónde está está en el otra está en la otra está en la otra está en la otra Está en la otra Voy a la otra. ¡Uf, uf, fe es soy re malo jugando este juego, yo nunca más juego. Me vuelve a tocar y me. Bueno, creo que ya. Okay, okay. A ver, espera. ¿Yo cuando dije que iba a ganar? Si sí, que al menos me ibas a capturar, me va a ganar un poco de moneda. Y así. Si, así es malargo. Mira, me voy a tocar y no juego más, así de simple. Tenía menos de seis, tenía 26 de esca y me tocó. tú? ¿Y tú? ¿Y ¿Por qué ahora decir que tenés 31? No, Ahora tengo 31. Sobre la anterior yo tenía 26 cuando me tocó. Bueno, en la anterior yo tenía 23. ¿Cómo es que subiste tanto en una partida? Eres la bestia. No. Nah, mentira, ni soy la bestia. Soy un sobreviviente. Iba a ser la bestia por algo. Ok, este va a ser la última partida que vamos a jugar. Uh, amigo, allá está niebla. ¿Cuánto? niebla, Ok, ¿Dónde, Mateo? Vamos a ir. O sea, vení, vení. Tim, tim, tim. Vale, tres goles. Espera. Espera. Estoy yendo. Mateo, nos estás perdiendo. Mateo, te perdí. Sí, acá que, yo ya llegué acá, yo ya había llegado acá. Oh amigo, acá Acá vamos crear una computadora. Arriba una casa había una computadora si no me equivoco. Arriba de una casa y una computadora. En este mapa. Acá ya estoy.. No, una pared. Listo, una casa, qué sé yo qué. Es la salida. Creo que estoy muerto. A ver, ¿qué te ¿Qué te yo... No, ya me fui. Dios. ya me fui. ¿Cómo yo para pasar por acá? A ver, veamos. No te compro muy fácil, la verdad. Ok, acá hay cosas que no suben a una casa, pero no hay computadora. No hay PC. ¿Cómo no hay PC? Pero cómo no va haber PC. Tiene la computadora en la casa con PC. Hola. ¿Cómo subo? Mateo. ¿Ahí lo subí acá? No me acuerdo, pero acá. es de manco, Mateo. Acá, yo ya estoy subiendo. Ya subí. ¿Eh? Sí. Y ahora? Pero ahora no sé cómo entrar directamente. ¿Para dónde se entra en la casa desde acá? Mateo, ¿crees o es? Acá se me equivoco. Hay tres teclas, nada más. Sí, o sea, sí, hay que incorporar una E en el ex, no es blanco. No estoy equivocado. Ramiro, yo ahora te equivoqué. Que no me equivoqué yo. No, ya no. Yo también. Cualquier cosa nos metemos en el armario. Pues si en el armario no va al instante. Pero horrible. El armario. El otro armario. Vos en uno y yo en otro. Si no nos mataron, dos de una. Bueno, ninguno. Vos en ninguno y yo en uno. <risa> Total, no puede subir la bestia. Rebiro acá, rebiro ¿Está acá? Estoy en el armario. Tiene el armario. Mateo, se ve una parte de tu cuerpo. Ahí está. No, es que era mi espada, perdón. Vos ponete un poco más atrás porque puede que tu. Ah, no, no se traspasa. No, no se traspasa. Mirá, si hago así se te ve liberado. Se okay. ve una parte. Ahí está. No Ya te. ¿Por qué? Lento. Yo yo soy rapidísimo, soy Flash. Mateo, mira, team, team, team. Mira, mira, mira. Team, team, team. Team. ¿Qué vas a hacer acá? Τé, Casi me recaigo. Creo que en esta casa no hay nada más, así que hay que irnos. Quiero, ¡Hay escalera! ¡No! ¡Hay escalera, no! Mateo! ¡Hay escalera! ¿Cómo? ¿Está en la escalera? No, hay escalera. Armario, ¿Hay armario gigantesco el armario. Que también otro armario, una puerta. No dado, no me tiramos, ¿sí, bueno, ¿de dónde estamos entonces? A... Pero, ¿había, un... A... había un icono antes de una computadora que había sido denegada. Habían dos: el de nosotros y otra más. Sí, creo que... En un granero va a haber una computadora, Mateo. Si no hay ni electricidad, justo, justo, justísimo. Sí, seguro, Rami, que no hay una computadora, seguro. Pero si no hay ni electricidad, ¿cómo va a haber una computadora, Mateo? F. Pero Mateo, mi pelo se va a ver. mira no hay que, ir acá, hay que ir a rescatar a la persona esa. A ver, ¿dónde? de seguro que está campeando. No, no está campeando. Se fue, el Mateo, vamos, vamos, vamos. A cuenta ya. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. De última traicionamos al Mateo. No, espera, ya sé que están haciendo. Estas dos se metieron al mismo tiempo juntas. Parece que la estaban usando de carnada. No, Mateo. ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Me captó! Me ¡Ayúdame! ¡No! ¡Mateo! ¿Cómo era que podías escapar, Mateo? ¿Qué hacer? ¿Tocar espacio? Hay una forma de escapar de acá Tocando una tecla muchas veces Yo, por si acaso, toco espacio, así no pierdo vida Se va a escuchar re fuerte viste? Sí, acabo de salir, me acaban de salvar Ok, ok, ok Maldito Te pasa por maldito Mira, rápido, rápido! a dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, ok Se fue, se fue, se fue ¿Se fue? Entra para adentro, no sé ¡Rápido, rápido, rápido! Estoy yendo, estoy yendo Están de rescatar, Mateo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uh, vamos, está larguísima la, la, la grabación Ok, voy a entrar a otro computador Las otras dos computadoras Dale, vamos, vamos uh, <risa> <risa> Entramos en la granja Entramos en la granja A ver, ¿de dónde vamos? dónde vamos? ¿Cuál? Mateo, estoy en el heno. O en el trigo. El trigo o en el heno, no voy a decir la otra palabra. Oh, Mateo, acá se puede hackear una. Ah, no, está en verde. Soy, soy nu. negro Sí, estoy en el ganero, pero... Ah, la punta. Hola, hola. Y me caigo, Mateo, me acabo de caer. Vení, Mateo Estoy acá, estoy abajo Estoy en la escalera Mateo, ¿dónde estás vos? No entiendo Yo acabo de bajar, hola Mateo, hay que ir a buscar las computadoras, nos quedan solo 6 minutos Ahora puedo subir al techo ¿no? se puede subir al techo, ¡oh! ¡No! ¡No! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí! Esta es la granja, Mateo. No te recomiendo ir. ¡No! ¡No! ¡No! Ok, ok. Voy a de resta a hablar de pedo. ¡No! Me dio. ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! Okay. ¡Quiero salir! ¡Mateo, ayuda! No, otra vez, en el mismo lugar, me capturó Ya se fue, hace rato Me dejó y se fue okay. No, se acaba, acaba de llegar, acaba de llegar Volvió, volvió Volvió Volvió Ok, hay que mantener el espacio Para poder escapar Ajá Hay que tocarlo muchas veces o mantenerlo Ok, ok, me acaba de saltar la tipaza no, no, otra vez, ¿Cómo? ¿por qué son a mí? No, Mateo, voy a morir. ¿Se fue? No, está acá, está campeando. Mateo. Hola. Bueno, voy a capturar. No, no. No, no, no, no. Corre, corre. Corre. No, no. ¿Por qué a mí? Nada más, tío. Literalmente muy malo. Y ahora se puso a campear. ¡Me dejó de ir! ¡Me dejó de ir! ¡No! ¿Por qué solo a No, no, no, no, ponete un armario, No hay armario. No, ahora capturar a la chica que siempre me salva. Ajá. Mateo no, acaba de repagillar. ¿Se va? Sí, se fue. Se Fue a capturarla, a congelarla en algún lugar. Mateo, soy, soy pollo. Viste, soy pollo, pibe. Vamos, vamos. ¿dónde está la computadora? Okay, ¿dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es la que está como fallada. Vení, entramos entremos al laberinto. no, vamos al laberinto, al laberinto. Aquí no nos va a encontrar ni en pedo. Por acá, por acá, por acá, por acá, acá. Dale, Mateo. Ah. ¡No, no, otro. No. Le, te juro que lo hice bien, velo en el video Velo en el video, lo hice bien ¿Te das cuenta que estamos escribiendo en ladrillo? Ok, okay está acá Está acá Hasta la próxima <risa> ¡No! ¡No, llegué después! ¡No, llegué después! Oh. Mi intención era salvar y que pudiera escapar Pero no No, otra vez Mateo, soy pollo. Tengo muy poca vida. Soy pollo, pibe. <ríe> ¡No! Me he quedado bullado. ¡No! ¡No! Soy pollo, Mateo. ¡Hasta la próxima! <ríe> ¡Adiós! ¡Adiós! Mateo, morí. Moré. No, por favor, favor que canten. Ahí vamos, Mateo. Mala gente. Encima no le traen ni las gafas. Te das cuenta en la cara de la tipa. Bueno, hasta aquí sería el video. Eh, bueno, estoy <ríe> malo en este, pero bueno. Hasta eh. pues aquí está el video. Vamos a grabar en otro. Eh, vamos a grabar en otro juego No sé en cuál aún bueno, Vamos a grabar en otro Mira mi, mi cara fea eh, Voy a poner adiós Adiós Adiós, adiós. Nah. A ver, esperen, esperen Ok, XD y listo, muy bien Ahí estamos No podía faltar mi XD, pero bueno eh, Nos vemos en el próximo video Que lo voy a subir ahora Ahora Ahora, ah, bueno, después ah, bueno. de editar este, obvio que lo voy a subir después editar este, pero bueno, nos vemos. Ah, no, porque tengo que parar vale, no, la grabación, soy tonto. Bueno, nos vemos.